Vecinos y vecinas y amigos de la Hora de Urlingan, estamos acá desde el Estadio Parque Avellaneda. Estamos situados en el Club Albert, un club que tiene unos 85 años, más esta cancha tiene unos 7 años de antigüedad. Es un lindo modelo, es un lindo diseño que tiene la cancha. Nos han atendido de primera, nos han atendido muy bien. Nosotros ya estamos... Comentándoles quiénes nos acompañan, nos acompañan Bicicletas Arben, Materiales Morris, Atmosféricos Eldado, Kinemob, Extrem, Gimnasios, Encarancho, Frutas y Verduras, La Goloteca, Un Mundo de Sabor, Pet Stop, El Shopping de Tu Mascota y Balón 7, por favor vestite bien y no seas zaparrastroso, Atele, Complac, Aguas y Soda, César, Distribuidora Largada. Tu protección es nuestra prioridad, Lema Seguros, hacemos tu idea en camiseta. Transportes amable también nos están acompañando y claro que estaban desesperados. Así que a vos te gusta ver futsal y querías saber por dónde y dónde lo vas a ver. Lo vas a ver por la hora de Hurlingham. la verdad tenemos que reiterar la muy buena atención que hemos recibido acá en el Club Alviar. muy contentos. Acá viene Federico, ahí viene caminando, sentado acá a mi derecha, Fede. Porque Fede, además, este año también es delegado de AFA. Así que, mientras tanto, eh, estamos acá con él. O la Fede, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos por estar del otro lado, siempre acompañando a la hora de Hurlingham. Y, y hablando de acompañamiento, ¿a quién tenemos? Y lo repetimos. ATL compra construcción en seco con certificación europea. Aguas y sodas César. Sillones de agua de mesa de 20, 12 y sodas de un litro y medio. Transportes amables. Responsabilidad asegurada. Llámalo al 1531-0644-49. Hacemos tu idea que sea camiseta, Bad Inc. distribuidora Vergara, bebidas en general en Avenida Vergara 4614, lema, lema, lema, seguros, tu protección es nuestra prioridad. También nos acompañas el dado, atmosférico, si volquetes, el dado, que carancho, frutas y verduras, precio y calidad, la golota un mundo de dulzura, petor, shopping de tu mascota, Extreme en sus dos direcciones de Padilla, 74, 76 y Villegas, 22, 67, de Morris. Bicicletas Arben, allá a tres cuadras de la Z en Villegas 2976. KineMob evolucionamos para brindarte un mejor servicio y así nosotros se lo queremos. Centro de Kinesiología y Terapia Física. Varón 7, indumentaria masculina en Jaureche 1165. Y como te decimos, no andes vestido como un zaparrastroso, por favor, ya lo sabés, eso como es muy popular. Y además, tenemos que también queremos saludar al municipio de Urlingan, que... Eh, también sponsoriza y apoya al Club Deportivo Hurlingham, del Triangulito y también a la Universidad de Urlingan, que el lunes arrancan 30.000 estudiantes a estudiar en una modalidad tipo híbrida, un poco virtual y un poco presencial cómo queremos esa universidad, cómo ha cambiado Hurlingham y estamos acá, así que vos querías ver Futsal Ahí allá, está, allá está la gente del Triangulito, la vamos a acercar un poco más Ahí lo podés ver, muy cómodo el estadio, muy sencillo, pero muy cómodo, ahí está la gente. Vamos, urlen, vamos, vamos el triangulito, arranca, arranca el camino de la División C de Futsal AFA y arrancamos de visitante en la cancha de Alvear. En la cancha de Alvear, yo miraba, eh, en la, jugando a la tercera, que jugó un partidazo que empató 3 a 3, a lo guapo, la verdad. Y miraba, yo decía, qué cosa rara, porque eh, estaba todo organizado mayoritariamente por mujeres de los dos, de, de los dos equipos. Claro. Por mujeres da mujeres con una presencia impresionante en el futsal, así que vos querías ver futsal <risas> pobrecito, así que estaba desesperado, y después de tanto tiempo miren esta formación, hace cuánto que nos vemos, y nosotros decimos con todo respeto, con ropa nueva, con ropa nueva con ropa nueva, vamos a ver la, la ropa, ahí un poquito más acercamos la cámara para que ustedes lo puedan ver estuvimos esperando por esto, más de 400 días Ahí viene ahí la, gente la gente de Alvear, Alvear. La verdad es que el público de Alvear Muy amable pues Nos ayudaron con el, con el alargue con no, el Muy bueno, el muy bueno Pase, pase, pase Chablamos. señor pase. Ahí está pasando el señor Russo Hola el está de, de preparador físico de la gente de Alvear Acá está el ruso. pégate un saludito así bueno, Muy bien, muy bien Todo muy tranquilo. tranquilo Técnico de la primera de liga Mirá, wow. Ahí tienen, miren para la gente de Alvear, como pago por el muy buen trato que hemos recibido, una toma especial, ahí lo está esperando los jueces de APA, que les pregunte, a los jueces de APA están todos maquillados, está todo listo, están todos peinaditos, se matan de la risa cuando ven a la hora de Hurlingham, porque somos medio no salvajes, acá está otra gente más de Alvear. Ah, bueno, eh, nos están comunicando que se va a hacer un minuto de silencio el cual nosotros también vamos Nos a respetar. También decimos que todo esto se está jugando porque se ha hecho un gran esfuerzo durante estos 400 días para luchar contra la pandemia y después de 400 días estamos pudiendo disfrutar de este primer partido después de tanto tiempo, de tantas ansias, de tantas ganas. Que haces un zoom, que haces dos zoom, que haces 300 zoom, que he platicado yo no, ya estoy recansado, cansado, y re yo bueno... Arrancamos, un poco más". arrancamos por los porotos. Equipos que se desarmaron porque ya no había más ganas de hacer más nada, es razonable. Y ahora el lo tenés todo bien en hurlingham todo bien como siempre es decir arrancamos Urlingham, por lo por otro. arrancamos por lo por otro como dice federico en Hurlingham todo bien todo lo que es deporte ya tenemos una una genética deportiva así que vos aguante por todos lados para salir desesperación y presión y che cuando larga hace antes que vos vinieras, 350 llamados, y qué pasa ¿Cuándo largan el partido ¿Cuándo empiezan qué soy yo acá lo tienen y también invitamos el minuto de silencio empieza ahora. Y acordate, como decimos siempre, acordate, cuidate, ponete el barbijo, ponete a dos metros de distancia, sanitizate limpiate y cuídate porque el bicho, el bicho no tiene amigos, no tiene ideología, el bicho te agarra y te, y te embroma, entonces cuidate. Ahora vamos a disfrutar de este partido futsal que hemos estado esperando. Uh, lindo si partido ¿sí? el de la conta, tercera conta. Que, que lo pudo empatar 3 a 3. Y bueno, es el arranque ahora, esta, esta fecha, se, el domingo tenemos que volver acá. Con quinta, cuarta, sexta, séptima y octava. Así que, nada, muchas gracias a la gente de Alvear por, por recibirnos. Te voy a hacer un reportaje periodista así. ¿Cuál ha sido las, todas las cosas que vi yendo de un lado para el otro? Con sí, firmas, no, el tema de la, declaración, ju, la, el tema de la, deca, la declaración jurada. Sí, de tercera, primera de los delegados. Bueno, vos también tuviste sí, que hacer una, yo declaración jurada. una declaración jurada. Bueno, y después hay que completar planillas. Es todo un, un tema. Es todo un tema. Después, eh, nosotros como, como cuerpo de, de delegados y todo, estuvimos haciéndole la, eh, el tema de la fruta a los, a los jugadores para el entretiempo. Ahí arrancó. Volvemos a ver futsal por la hora de Urlingan. Ahora sí, por los porotos. En futsal en la división C Vamos, vamos Hurlingham Que sea un gran arranque Va dominando Viar. La regaló Traban en el medio Juega Leotino, juega el zurdo Mueve, mueve Hurlingham Limpio con Nico, muy bien Nico Caruana con el número 7 El negro Alex Y llega a las manos de Matías Barrio Que lo hace correr a Alex y todo esto, llega al arquero de Albiar, arrancó el futsal por la hora. Arrancó el futsal de la Asociación del Fútbol Argentino, de la categoría C, de la divisional C. Y siempre le digo, son conscientes a los chicos que están jugando en una de las ligas más importantes del mundo, de las asociaciones profesionales más importantes. Algunos sí y otros no. Y yo digo que hay que valorarlo saliendo Burlingame desde abajo ahora el domingo 4 de abril domingo 4 de abril locales contra parque en el micro estadio volvemos al micro estadio, volvemos Vol a nuestra casa volvemos a casa volvamos al micro estadio para mí para mí lejos lejos que fanático localista no es la mejor, la mejor cancha de futsal y ahí es una cosa de loco Quizás sea porque el ruso podrá entender eso, porque en esa cancha, en el microestadio, hicimos nuestras primeras, nuestras primeras armas. Estoy diciendo que el cariño por el microestadio oh. es por haber hecho nuestras primeras armas ahí en ese lugar, haber aprendido y sufrido tanto, ¿no? Un estadio, un estadio hermoso. Un estadio hermoso, la, la verdad. La hermosa. comodidad de ahí... Saque de Arco para Urlingan, lo hacemos con Matías Barrio, con la muralla de Hurlingham. Juega con Liotino, juega. Lo van a buscar a él. Y llega bien a la, este bueno, está, de la esta cancha está muy bien iluminada también es muy cómoda para ver también las guarderías la iluminación que tiene los espacios para caminar al costado adentro el buffet una atención impecable los baños impecables todo la verdad las instalaciones muy muy muy buenas de fácil acceso es cómodo para estar se equivocaba en la salida el monito Martínez, el lateral en ataque para el viar, ahí a ver qué pasa. Hay mucha, mucha gente viéndonos y muchísimas gracias, pero qué amable que son, qué Argentina tan generosa como con <risas> nosotros. Empezamos por la pelota, bueno, la tiene al medio, son los primeros minutos. Viene el monito, viene el monito recuperando, lateral, lateral para Burlingame. en mitad de cancho. ¡Sí, sí, sí, sí! vamos el zurdo Ahí. y ya un montón de gente ha mandado vamos carajo dice Leo Gómez Silvio sí, tanto estoy mirando Matías Barrios que la cruzó y el lateral en ataque la, el lateral defensivo para el Viar, que ya lo hizo Sale el local desde abajo. Finalmente llegó el día. ¿eh? Finalmente sí, llegó sí, el sí. día. Llegó la fecha. 0 a 0 estamos. Lo va a cruzar. Corner, corner para el local. No la pudo retener Matías Barrios en un solo, en un solo tiempo y la pelota le rebotó y se fue corner. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, zurdo. Ay, le quedó larga a Franco Leotino saque de arco para Alviar. Y ya empezamos de vuelta, y ya empezamos, y ya empezamos con el futsal otra vez, las noches, los viernes, los sábados, los domingos. Venir, vamos a acompañar a Triangulito, estamos con el Triangulito. El primer partido. Ya estaremos completos cuando vayamos al microestadio. Y decir, bueno, ahora sí, ahora comenzó el sí. Año, ahora sí... Aparte, ya lo, ya lo hemos visto, está tan lindo, ¿no? pintado, pulido, está que es una hermosura. Esos balcones que tienen, esos lugares espectaculares, los ventanales desde arriba. Hoy hubo boxeo, ¿no? Hoy, hoy, boxeo. hoy hubo boxeo, está teis Sport en vivo desde allá. Ah, con boxeo de sí, primera. Sí, sí, sí. Es una muy buena una muy buena propuesta, una muy buena puesta en escena que pone también T. Es espectacular, ¿no? nivel. Y también de tarde nos preguntaban si íbamos a transmitir sí, un SEO, pero no podíamos porque estábamos con todo esto. Se viene el local, se viene a alvear por la primera, corta al zurdo, corta al zurdo dos veces y el lateral para alvear. ¿Y el triangulito está estrenando camiseta? El triangulito está, está con camiseta nueva también. De estreno. Estamos a reloj parado, volvimos al reloj parado. No sabes qué cosa rica que había en ese bufé oh. Horrible Había una faena rellena con jamón y queso Yo dije no, no podés Leo. No podés tener esto Para el chile Juega para el monito Mire el chile Primer plano para el chile de América Ahí está el monito Gran jugador hermanito, gran, gran jugador. Bien el corte del Chile. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Lateral en ataque para el Viar. Dale papi, vos podés, te quiero. Estás un poco los mensajes... Acá en el Facebook, así que lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Ya me estaba olvidando de decir eso. Que siempre le digo a la gente, ¿qué link? ¿Qué pasa en el link? No, te pones en Facebook, la hora de Urlingan Deportes, y cuando yo transmito en vivo, es lo que está arriba de todo en la página. Claro. Entonces no tenés ni que poner nada. Así que lo vimos a Federico, o iba para acá, iba para allá, haciendo trámite. Corriendo, todo bien, todo tranquilo, con colaboración pero todos consultan, vean que todos consultan que esto es un trámite lo que pasa por fuera de lo que uno ve, los jugadores... Fíjate, el golelo es años. no, si sí había empanado pero yo lo que espero son las famosas empanadas de Julio esas son las que yo espero sí había empanadas de jamón y queso de, de carne de pollo de lo que vos quieras tenían ahí espectacular el buffet perfecto cómo la gente se acuerda que es sin manguera okay, empanada, pizza, lo que sea. Acá no tenemos gente conocida en este barrio. si no, no, ya, si no ya empezamos. empezamos. a <risa> mangar. monito con con la pelota. ¡Sí! Bien Dylan, bien Dylan, bien pues, idiotino Es como que todavía se están estudiando sí, ¿eh? sí. Todavía, todavía se están estudiando Todavía no están así, no se han soltado ¡Ven, el monito que prueba! ¡Ve ¡Eh, el monito! Vamos sur, desde Villars. Te hacemos el aguante. La tienda de mi pueblo. Bien, bien la marca, bien la marca. ¿Lo viste en el teléfono? sale, sí, sale todo bien. Muchísima gente del otro lado viéndonos. Muchas gracias a todos y a todas. Así que querían ver futsal. así que estaban desesperados. Y esta fecha que parecía que no iba a llegar nunca, él le pegó a la muralla. Y pensé que no iba a llegar y llegó. Viste, la, las cosas en la vida <risa> es así. No hay que ponerse loco porque todo llega. Todo llega, no hay que no hay que enloquecerse. No te enloquesa, dijo Alberto Alfonso, vamos nene, Sebastián Homero, Lorena Cuña, vamos, Eva. ¿Todo tranquilo? Y después tenemos un ¿no? ¿Y qué onda ahí? La pelota, el poder de albergue. atrás sale ver está vez. Hay que decir que está mejor en el, el local, un poco mejor. Se está armando Hurlingan de a poquito. También tiene la obligación por la localidad, que es lo que habitualmente como una costumbre cultural en el deporte, si el, el local tiene que poner el algo más. Ahí nos encimamos un poco más la cámara. Vean el techo y va al medio para que saque Burlingame. Qué lindo partido que remontó la tercera. Sí, sí, sí. Estaba perdiendo 3, 3, a, 0. 3 a 0, ¿no? 3 a 0 iba perdiendo 3 a 0, 3 a 3 Aparte como dice en el barrio iba perdiendo bien No, bien Alvear, bien Sí, bien Y ellos en los últimos minutos del segundo tiempo La tercera le encontró la vuelta Segundo En el segundo estaba esperando Homero Podía ser, eh Bien Homero, la recuperación, el puntazo, ahí está, uh. no, por señorita. arriba, la primera llegada en peligro de bajar Bajaron un pájaro, canato, <ríe> que le pegaron. Avanza Albert con la pelota, estamos en la mitad de campo de juego. 5 gol, 5 gol, entra muy bien, nada la pelota con la pelota el jugador de triangulito vamos Va a dilamilar que... la muy buen despliegue que hizo Opa. Dios mero estaba ahí a la pesca falta mucho faltan nueve minutos para que termine el primer tiempo ganar el local 1 a 0 interesante es que el, el partido la organización del partido por todas las ansiedades y cosas que había estaba bien todo está muy tranquilo sí. muy organizado muy prolijo todo y eso la verdad que es importante como siempre le decimos año a año en el futsal se va tecnificando cada vez más y al hacerse técnico y al preocuparse por lo que sucede dentro de la cancha eso genera digamos, una tranquilidad general también porque también uno ve que son partidos con muy poca falta hemos visto muchos amistosos con muy buen juego y con muy poca falta, muchas ganas de jugar arquero de rojo. Sí. ¿Quién saca Fede? Saca Nico Caruana. Va, va tocando fe? para Liotino, para Franco, Franco, para Dylan, Dylan. Para Homero va jugando Burlingame. acercando. bien, lateral en ataque lentamente lentamente el partido se lo va armando para su juego triangulito el local ya lo armó ya hizo un gol, gol limpio el remate de Franco, saque de arco para el local sí, sí, está muy bueno el arquero de Alvear. Hace que la pelota juegue en allá y Alviar juega en campo de Burlingame. Sí, tiro libre en mitad de cancha, le hicieron la falta al Chili. Tiro libre para Urlengam. ¿Cómo que le hicieron la falta de chile? ¿Quién, eh, ¿Quién fue el malo que hizo eso? El chile es eterno. Beautiful. Beautiful. Están corriendo el arco. Che, me estás corriendo el arco. <risa> me estás corriendo el arco. ¿Qué pasa, haciendo? Fui, fui. No llegaba, Dylan. el partido. No, bueno, bueno, bueno. Entendí, la... Vamos hacia atrás. Con Homero. De vuelta con Homero. El Chile. Homero, linda pared, armaron ahí al medio. Sí, pelota para. Ah, era lateral, era lateral para el <ríe> no, no. en Chile Ahí está, tuvimos un, un uh. micro corte. ¿Qué sé es yo? Un corte de internet, nosotros estamos usando 20. Sigue ganando, alvear 1-0, no se perdieron nada, tuvimos un micro corte. Sigue ganando, alvear 1-0, faltan 5 minutos para terminar el, par el primer tiempo. Qué rápido que se conectan, eh. Y <risa> sí, se tiene que conectar un montón. Las 3, las 10. Sí, sí, sí. Están intentando secar ahí en medio. Ahí está Julio, lo estamos viendo, Julio, Julio, estás un poco lejos, te pedí un Uber, me unas empanadas con Uber, Julito. ¿Cómo andás? Se cortó, se cortó internet y ya de vuelta que estamos. ¿Qué lo vas a hacer? Pelota el segundo, acá aparece. Aparece Matías Barrio. Qué grande Matías. Eh, eh. Pide disculpas Homero, se acerca el jugador. Bien, todo bien, todo tranquilo, es es como nosotros nos gusta. Nos gusta, la verdad es que me encanta. Y aquellos años que arrancamos viendo futsal que se daban, ¿te acordás? Qué sé yo, hace cuatro años atrás, cambió mucho el futsal, la forma de jugar y de oh. está, ganando, está ganando Alviar para para Dibu que pregunta, está ganando Alviar 1 a 0. Ahora está más tranquilo, o sea, se dedican más a jugar, a estudiar, los técnicos estudian cada vez más, los técnicos de futsal, Él quedan preguntando, dicen si ¿sí? dicen, no me creen ustedes lo que se ve, acaso no me creen que los técnicos, los técnicos estudian, están estudiando cada vez más futsal, no es cierto, sí que sí. Tenemos acá el ruso que me dice, sí, yo tengo la tarjeta roja de, de Referí, que él claro. me regaló. La tenemos tengo, tenemos las dos lo, yo tengo Yo la tengo en mi biblioteca de donde yo transmito y la miro todos los días. Es más, otro a veces día. vos me sacás roja. ¿no? Sí, claro. Él le saqué la tarjeta roja a Federico y le dije, esta es una tarjeta oficial, así que estás expulsado, le digo. A la calle le digo. No, papi, no, me decía. Le dije, abrí la puerta y le dije la tarjeta roja. Después de tanto tiempo, mirá, donde nos cruzamos. ¿no? No sé. Dale que lo empatan. ¡Oh! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Gol de Burlingame, ya te digo, ya te digo porque están a los abrazos. Para mí lo hizo el que está en el medio. Sí, lo hizo. Esperamos. Lo hizo el negro Alex. El negro Alex empata a uno, a uno a Burlingame. Lluvia de corazones se están apareciendo. Así que vos querías ver futsal y querías verlo gratis. Y sí. la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Y usamos la conectividad de 20 Tres minutos faltan para terminar el primer tiempo. Muy bien, bien marcado. Gana, Empata, empató recién Urlingan. Ahora emparejó un poquitito el partido. Es como que se empezó a despertar el triangulito, ¿no? Sí, empezó sí. Damas. El negro Alex, el auditor del gol, Alex Correa. ¿Y qué dicen? Contá, contá ¿Quién auspicia el... este gol del triángulo? Vamos, vamos, vamos que yo tengo cámara. hace cámara? Bueno, ¿quién auspicia? Bicicleta Sarben. Estás a tres cuadras de la Z. Andá, la mejor mejores bicicletas. Materiales, morris, todo para la construcción. Venta por y menor. Atmosféricos y boquetes, el dado. Ya lo conocés, los camiones van y vienen frutas, verduras, el carancho, el cancho mejor que hay, es tren, tenés que hacer gimnasia, anda para irse a 74, 26, buen en Villegas 22, 67, en Morris Kine Mall, el lugar para la rehabilitación, centro de kinesiología y terapia física, varón 7, indumentaria masculina, cabreche 165, no, aspecto para cuidar a tu mascota, el mejor lugar, la gotega, un mundo, un mundo, un mundo, protección es nuestra pedida, lema seguro, lema, lema, yo te desafío a que vos lo llames por teléfono y compare con lo que vos estás agarpando, por el seguro te vas a encontrar con una sorpresa, ATL compra construcción en seco, con certificación europea, distribuidora Vergara Bebidas en general en avenida Vergara 46, 14 y 20, 21, 22, porque están creciendo como locos todo tipo Aguas y todas, César, César viene a casa y no deja los bidones el agua y todo, además espectacular. Transportes amables y responsabilidad asegurada 15, 4493 Transporte amable este idea... para qué. Y qué sé yo, para que... Para flete, qué, para, para... ¿Y qué más? ¿Y, pero, dale, y, dale, dale, y que sí, qué más? qué más ¿Y qué más? qué más? qué más? Responsabilidad, seguridad, flete mudanza ¿no? Gastamos este nosotros. Camiones <que>. con ]istles? satelital. <risas> y camiones <risas> con vigía. Y tiene camiones con un pirata, ¿viste? Así, con un parche en el ojo y un gancho arriba para que no se le toque. Dice, no tiene ningún problema. Hacemos que tu idea sea camiseta. bading y toda esta gente ilusa que nos acompaña. Le agradecemos, le agradecemos a Vadim que es la... La indumentaria oficial del triangulito hoy están de estreno la primera y la tercera, gracias a, a Gustavo Evadín. Y También y se viene, se viene, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava división también con ropa caja, nueva. ¿Es una caja de cambio? Con ropa nueva, con ropa nueva. Con ropa, mira, mira, el remate pega oh, y... en el palo y. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, pegó mira, el, mira. Pegó en el palo. Está jugando Está bien al bien. Se equivoca, se equivoca, el agarra bonito, el monito, el monito oh, que va, que amaga, que tira, el pase, que, tira, que el, toca, el que el va, monito, que mueve El monito te pinta la cara, el monito te pinta la cara Muy bien, Juan Bien, bien, bien, bien. el monito pide tiempo, pidió tiempo al viar Pide tiempo y, y también si piden tiempo el... al viar, yo quiero decir una cosa El otro día estábamos transmitiendo que Ferro de Merlo con Urlingan. Sí. Casi más el comentarista se muere, dijo uno. ¿Y? Quiero agradecer a toda la gente que nos, que nos banca, todas las transmisiones. ¿Me podías agradecer a mí que te salvé? Me, me salvó la vida papá <risa> ahí en Ferro de Merlo, arriba. Me, me bajó la presión, me agarró un ataque de pánico. Dios así mío. que bueno, nada. Lo Muchas gracias a, a todos los que completo. están del otro lado por, por entender, por aguantar. Y bueno, vamos de a poquito recuperando la, la salud, que antes de todo es la salud, ¿no? Diga, ¿qué, qué, No, ¿qué lo importante usted? es el dinero dijo. No ¿no? <ríe> <ríe> Escuchame una cosa También el auspicio del municipio de Urlingan Que acompaña el deporte Que lo ha acompañado desde hace Cuánto que está acompañando el municipio de Urlingan Al deporte, de año, ya un toque La verdad, está marcando un antes y un después Y todo se desarrolle. también El lunes empieza la Universidad Nacional de Urlingan 30.000 alumnos en modalidad Híbrido, como digo yo, mitad presencial Mitad virtual arranca la una urna ¿no? Contá, sí. contá dónde queda la una Ur. La Una Urk en Villete 6. ¿A dónde? ¿En qué es En, dónde, en la calle Origone. No ah. me digas el número porque acá no lo tengo. No, no me traje el machete de la Luna Lo que pasa es que el señor Sosa me lo tendría que haber dado. Y claro, no, lo Mar Martín, no te hagas Martín, ser enfermo, eh. Martín. Faltan dos minutos para terminar este primer tiempo. Porque estamos con no reloj para. Bueno, miren, el estadio es muy lindo Pará, pará, pará que juega el triangulito No, así si la tira, de vuelta corner. Vamos al córner con el triangulito Y al córner que lo corner. pise El córner número ¿Sí? está auspiciado por materiales ¿Sí? morris Y por el calancho, frutas y verduras ATL, construcción en seco. Yo me lo soy medio como de memoria A ver qué pasa Bien la respuesta del arquero Dale, no, el flaco de Algar. No, corta ya. el monito, al remate Uy. Y corner. sí, el monito Saquear con saquear y la corneta. la cabeza. Era dice acá, el rusito que. Además que el señor ha sido, es árbitro. Sigue siendo árbitro. Y sí, porque si no, ¿cómo hacía para regalarnos tarjeta de la paz? No, es, suplido, es, aguatero, es aguatero. Es aguatero, ¿no? No, lo, que no, lo único que no escuché es cómo hay que suscribirse. Claro, cómo hay que suscribirse. Ahora que lo digas. Uy, él? claro. Lo que pasa es que acá en esto no sé cómo explicártelo. Porque Facebook no es, no es YouTube. En YouTube sí, toca ah, la campanita. En YouTube seguido, después. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Sabe qué pasa? Y la cosa es muy loca. Es así. Tenemos tanta gente que no sabemos qué hacer. Tengo que, no sé, tengo que agrandar para que entre más gente. Buena jugada de Alviar. Pasa la pelota por todo el área. ¡Se me escucha! Va ganando, va ganando, te digo, fuera de joda, va ganando Facebook por goleada 3.000 seguidores anotados en Facebook Contra 2.700 en YouTube Va ganando Facebook, ojo Porque hay gente que dice cualquier cosa sobre la, qué red se usa y qué no Yo, como comunicador, me da un ataque de risa cuando empiezo a escuchar lo de la moda Se usa todo, papá Falta, sí, tiro libre. Vale, ¿Cuánta dale, vamos? Dale, Falta, cuánta vamos. Vale. Y mirá si está el papá de Homero mirando cómo castigan a hijo. Está, está, está. Nos deben asado. Eh, vos siempre pidiendo asado. Pidiendo <risa> <risa> comida. Dice esta, esta gente la de la televisión. Acompanada. Era <risa> mutada. El otro Ahora, día. <risa> Ahora con pandemia pedimos. Estamos equivocados, estamos equivocados. <risa> el otro día. Ahora esperá que después del ataque. <risa> Ataca bien Albert, es para tener cuidado, tenés que mirar bien qué es lo que hacen, saben jugar, saben, les gusta jugar futsal, juegan bien, le atacan por todos lados. Mirá, el Mirá. remate afuera y vamos a, hablar, vamos a hablar un cachito también no, que, de miré. los sponsors de, que acompañan este año al triangulito como Pestor. La hora no. de Hurlingan, acompañamos nosotros. <risas> Pollería Gaby. Están empatados 1 uno a uno. Pollería Gaby. Que es. Vayan todos a Bustamante, la mejor, la mejor milanesa de poro. Pero tenemos competencia también, porque tenemos la milagrosa. Entonces, entre ellos dos, también, ¿no? Sí. Tenemos la milagrosa, no, tenemos Amable. De... Pero Amable no hace milanesa, ¿no? No, no, no. no. <risa> Mira, si no se escucha, nos mata. ¿Qué está pasando? ahí? Y, y ¿qué fotografías J. Vamos con el asado, dice. Todos ellos acompañando al el Triangulito este año 2021. Y muchas gracias también a Badding, indumentaria oficial. Juli, pregunta... Van uno Quinta uno. falta Juli, de, quién? Brito, de dice, vamos. Uh, ojo, ojo Quinta muchachos. falta de Urlingan. Falta poquito. Faltan 30 segundos para que termine el primer tiempo. No está viendo el mini. Se viene Burlingame con el monito. Se la pisa. Falta. Sí, tiro libre. No, no deja jugar al monito. Y me pongo loco cuando le agarra el monito. A loco. mí el monito me debe 28 goles. porque No, me arranca prometió... de vuelta 30. Arranca ahora. No, no, yo soy generoso. No, hizo, no. hizo dos. Hizo, hizo, dos. Dos. hizo, hizo, dos. hizo dos. dos. Hizo dos. A mí me prometió 30. No, no. Me debe 28. Está bien, me doy de 30, bueno, también me ganaron, está bien, porque tengo, es una cuestión democrática, son dos, dos a favor de 30 y uno yo, perdí listo. Hay mucha gente detrás de esto, yo quiero agradecer. ¿Qué más? Fócame a mí, pues yo no sé no. si estoy... ¿Se me escucha? Hola. Se te escucha, se te <risa> escucha porque este micrófonito papá lo trajo de 20.000 kilómetros. Bueno, para que se viene el remate de Negro Alex, a ver si lo tenemos de goleador y mete el segundo. A ver, ¿qué va a ser? Ahí está. Era buena, era buena para Liotino, se salva. Se salva eh, Alviar. Yo te diría que más que se salva, el arquero estaba muy atento, que es diferente. Se salva Alviar. Estaba atento el arquero. Se salva Alviar. No, estaba atento el arquero. Otra, otra, otra bomba de Alex. Nada. Quiere recuperar el monito, quiere recuperar Alex y sí, sí, falta. Falta mitad de cancha de Alex. Hay que recuperar porque se viene Alviar. Yeah, ¡Bien! ¡Bien, Urlinga. Y ahí en el medio hubo una falta media rara, ¿eh? Sí, sí, La el, tiene que, cobrar, el tiene que cobrar, el tiene que cobrar. Faltan seis segundos. Faltan seis segundos para que termine el primer tiempo. ¿Pide tiempo quién? Alviar. ¿Quién pide tiempo? Eh? ¿Quién pide tiempo de carancho, frutas y verduras? La goloteca, un mundo de dulzura, el shopping de tu mascota, Petsport, Barón 7, Jaureche 1165. Y yo te digo, flaco, no andes vestido por la calle así como un zaparrastroso, porque en serio me llama tu vieja y me manda WhatsApp y me dice, yo le mire, yo no mando Barón 7, que se cambie la ropa, pero resulta que no me da ni pelota, señora, ¿qué quiere que le haga yo? ¿Quién es más? Centro de Kinesiología y Terapia Física, Bicicletas Arben, y también están materiales Morris, está medio Hurlingan acá. Estos son todos proyectos productivos de familia de Hurlingan ATL, compla construcción en seco, aguas y sodas, César, botellones y de todo un poco transporte. Amables responsabilidad y demás distribuidora vergara bebidas en general en vergara 46 tu protección es nuestra prioridad lema lema lema te dije te dije lema lema seguro ya y iba a ver. hacemos que tu idea sea camiseta va de no hay nadie mejor que nosotros haciendo esto porque hemos escuchado mucho desde niño mucho fútbol mucha radio mucha cosa a la antigua ya ya vemos empieza radio. un lateral para alvear, como dijimos, un club con 85 años en Tibera, acá en el barrio este estadio tiene apenas 7 años este estadio se llama Parque Avellaneda 3 segundos y sí, todo esto queda un segundo saca ¿viste cuando dicen en cancha de 11 saca y se termina? Sí. saca y se termina termina el primer tiempo se sí, terminó bocinazo creo que terminó, ¿eh? El bocinazo y va, nos vamos... Ah, acá, acá estamos, estamos, acá estamos, mirá. Acá yo estamos, mirá, estamos, acá con, con el ruso. Sos técnico, ¿Vamos, vamos a hablar un cachito para que me ponga el barbijo. Sos técnico de, de la primera de liga acá en Alvear. Y cómo, cómo te recibió Alvear, con qué club te encontraste un poco. Para la gente que está del otro lado y, no, muy bien, muy ordenado, y para que conozca. Un, un club muy bien parado, muy bien cuidado, con muy, muy linda gente. La verdad que desde que llegué acá... Estoy como en casa. Bien, bien, bien. Siempre, siempre. ¿Cómo es esto de, de, de la liga? ¿En qué, en, qué, ¿En qué liga van a jugar? Ah, ¿eh? a ¿La vamos a participar en LIFA. Bien. Eh... Eso es de primera liga LIFA, ¿no? Sí. Bien. De primera a quinta. Eh... Pero bien, bien, bien. Ya, tranquilo, yo me acerco. Acá está. Ahí está, ahí está, Ahí está. ¿Se extraña Hurlingham? Ah, no, no, no, no, sí, ahora hace poquito no, que dejé lo no, que era Parre Luna y que hoy es Fénix. Fe. Estuve ahí. Vos seguís diciendo taekwondista. Sí, o sí. Perfecto. No, eso no, ya está, Esas cosas no se abandonan en la vida. Cuando, ¿tu hijo también? cuando uno hace artes marciales, ya está. Tu ya hijo está. también con, con las artes marciales. Ya paró un poquito. Ah, paró un poquitito. Pero, pero, pero sí. qué Le padre, mandamos un saludo sos muy un barco, grande. Placo, volvete cubando, pero, pero bueno, <ríe> estamos pasando lindo, <ríe> yo qué sé. Y fue es... una época difícil, así que también sí, es siendo chiquito. Hay que distender un poco. ¿Cómo hiciste eso con el tema del Zoom y todo eso con los chicos? Con los chicos de Alvear estuvimos haciendo Zoom dos veces a la semana. Desde el... Creo que fue el 22 de marzo, arrancamos. Y fue todo el año. Todo el año. Bien. Hiciendo, haciendo físico, haciendo muchas charlas con muchos técnicos de elite. Los cuales muchos amigos míos, incluido con Matías Lukuich, el técnico de la selección. Bien. Así ah. que... Muy bien, la verdad, y los chicos haciendo el aguante desde, desde aquel día hasta hoy, tanto... La verdad que es un orgullo. gracias. Gracias, gracias, Ustedes vieron cómo es una, el asunto. ¿Cómo somos la gente de Durling? Está una vuelta en algún lado. Ponete, este barbijo. Le medio, pero yo, yo estoy al lado tuyo. Ponete, además, barbijo. Le, dieron, le, dieron, aquí, ¿no? ¿Le dieron la vacuna a India? ¿Tiene pero, tres ojos ahora? Y, y, y salen brazos por el costado. Claro, y ahora anda sin barbija. No, no, no digas eso porque no es cierto. La cosa que me, me interrumpió el, el, bueno, el da, da, da, me digo da vuelta, pateas una, una baldosa y sale ahí sí, de Hurlingham. Sí, sí, traigo para comer. Es tremendo esto, es tremendo. Ya le están mandando. Esperate unas empanadas. Traigo para comer, Russo. Te dice bueno, la nota para le hicimos, le hicimos la nota para ver si nos conseguíamos una empanada, bueno. pero no lo conseguimos. Cinco no, minutos, tenemos no. todo bien. Bueno, volvimos acá, va a arrancar el segundo tiempo. Vamos a ver Hurlingham con el negro Alex. Y diga. así cámara. Dale, yo hago cámara. Hace cámara y yo voy a decir, ¿quién diga? Y empezamos con Marioles Morris. Todo para la construcción, ya los conoce, atmosféricos y volquetes sentados, los camiones y vienen por todos lados. todos son proyectos productivos de familia de Hurlingham, hay carancho, frutas y verduras. Precio y calidad, la goloteca, un mundo de dulzura en Villegas 2045 de Morris, Extreme. A ah, tenés que ir a soy gimnasio, ese es dos gimnasios. Padilla 74 T6, Villegas 2267 de Morris. Pet Store, el shopping de tu mascota, acuario, peluquería, veterinaria, guardería canina, varón 7, indumentaria masculina, Kine También nos auspicia. Aguas y Soda, César, ATL, Complac, Distribuidora, Vergara, Lema, Lema, Lema, Seguros, Transportes, Amavile y badinc tenemos de todo un poco, y estamos recontra contentos, la verdad que está todo muy bien, todo muy tranquilo, este, volvemos a decir muy buena atención acá en el Club líder. ¿no? la gente Macanuda, ¿no? a nosotros yo llegué, me ayudaron con todo, con el larga, con la electricidad, con lo que quisiera, 10 puntos, 10 puntos, espero que si algún día ellos van por allá, uno poder devolverle la atención que nosotros hemos recibido acá. Eso lo queríamos decir y lo queríamos dejar claro. Además de la alegría personal, después de tanto tiempo, por fin llegar a este primer partido bueno, de ahí vuelta. Está. Y arranca el segundo tiempo, estás viendo Alviar contra Burlingame, contra el Deportivo Burlingame. Primera fecha de la división, C de futsal AFA y esperemos que sean muchas fechas ¿Y cómo más. Va? ¿Y cómo, va? ¿Y cómo Uno a uno, a uno estamos. Cómo ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y uno a 1. Uno. uno a uno. Gol de Alex. Pero el primer gol lo metió el local. Exacto. Bien trabado, bien trabado, pelota para Burlingame. Entonces, seguimos al juez porque llamó uno y dice que quiere hablar y dice: Vení acá a hablar con papi. loco. No eh? ¿Sabés que me acordé del ruso? Que el ruso agarraba Y hacía un análisis de los árbitros ¿Te acordás? Hacía análisis de los arbitrajes Y me dijo Y aprendí con él Una cosa muy importante Que es que si el árbitro quiere, quiere ser protagonista Se viene el monito, se viene el monito, ahí está. Y córner para Urlingan. Igual, igual con los brazos que tiene este, te dice venís, si no venís y cada cachetazo. ¿sí? Claro. <risa> claro venís por la buena o venís por las malas. <risa> lo que ese brazo, un brazo claro. así parece mi padre. Es ¿no? <risa> córner. para Urlingan, a ver, se equivocaron. Se viene alviar, se viene alviar, se viene viar. corta el monito que está terrible. Y seguí el monito y pegale, ahí me pelota el segundo, bien. Lo quería buscar a su compañero. La verdad, yo lo digo en los partidos. Es un jugador diferente el monito. Lo traje yo, lo traje yo, ¿sabía? Empieza empieza, agrandate, agrandate, chacarita. Yo le dije, Monito, venía a jugar a Burlingame. Bueno, Fede, ¿qué me das? Las transmisiones te doy, no tengo plata. Y le podemos pedir a Julio Empanada, le pongo La próxima fecha que jugamos de local. A ver, nada, saque de arco. Dale, salito, dale, viejo, dale. Bien, la marca de Burlingame hace que juegue para atrás al Llega la pelota al arquero y sale el local. ¿Auspicio esta salida del local. Ojo. El remate pega en el negro Alex y todo esto es lateral en ataque para el local, para el Vier. Mariano Lionel dice: Vamos, los pibes de Hurlingham. A ver si tengo más. Ay, nadie más me escribe. Un mensajito, por favor. Un mensajito para el viejo, un mensajito para el viejo. Para el viejo, bro? ¿qué te pasa? ¿Atrevido? Para la prensa oficial del de Deportivo Burlingame, que hoy entró como... Se viene al ojo Se salvó, se salvó Urlina. el triangulito, se salvó. Salvamos, yo, pensé que, yo pensé que la clavaba en el ángulo... Vamos con, dos, vamos, con dos, vamos con la 2, vamos con la 2, vamos con la 2. Levanta la mano, la pide pelotazo hacia adelante a la nada, a la, la mano, mano del arquero. Del muy bueno, del uno del... a uno estamos, uno a uno. Ahí te mandan, mirá. Roma arriba igual y se Mauriza ¡Ay! Y encima triangulito juega con el color celeste, ¿qué más puedo pedir, ¿qué más puedo pedir. Falta que uno se llame Suárez y tenga la camiseta 9 y ya estamos listos. Ya está. Sac saca Arquero, Jugador Urren, Ancon, con Matías Barrio. pide una mano a Urlingan en mitad de cancha pero todo esto igual es lateral en mitad de cancha para Urlingan que ya lo juega con Alex Mauricio Briola se ría, que, se ría, que atrevido que somos a de mil sigue, sigue, sigue Ay. Uh, no, el arquero está atento, ese arquero muy atento muy, muy atento tenés que, tenés que estar muy rápido y jugar dos toques sobre el área para poder engancharlo porque si sí, el tipo está muy despierto, mirando todas las jugadas también Vamos Matías Barrio, vamos Matías Barrio al corner Sigue lo tengo sí Joaquín, por sí, eso. Lo tengo sí quire Joaquín, quire este, seguimos uno a uno y todo bien. Y algo que quiero destacar de la tercera es que me gustó, me parece que se superaron en cuanto al último partido que lo vi. Jugaron mucho mejor la tercera. Mucho mejor, a pesar de que arrancaron 3 a 0, porque la remontada fue con muy buen futsal. Eso lo quería decir porque pensé que para los chicos es muy importante. No que lo diga yo, no soy nadie, pero simplemente estuve acá viéndolo y puedo dar testimonio de que la tercera tuvo una levantada jugando muy bien. Nosotros, yo estoy acá laburando. Eh, haciendo y transmitiendo mientras tanto los señores el ruso y Federico chalán falta acá, miré, falta que le pregunten che la nena che la nena qué onda no te compras unas papas no pues no traje cambio no qué más ¿Te están así charlando y dicen cualquier cosa son de terror de terror que no saben lo que es este sufrimiento miren ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Al dale. segundo que viene Romero. ¡Al segundo que está Homero! ¡Al segundo! Ay. ¡Se puso loco Federico! ¡Se puso loco Federico! Era obvio que era el segundo Homero Sí, sí Se le puso... Mirá ¡Dale, mí. dale! ¡Ay! ¡Se la robaba ahí! ¡Se la robaba ahí! Está bien, Urlingan, está bien. Sí, la robó, pero se le fue afuera. Está bien, está bien, está bien. Sí, la robó, pero se le fue afuera. Está bien, está bien, está bien. ¡Dale! Qué lindo que ver futsal, qué lindo que ver buen futsal. Están jugando mucho juego, poca falta, que es lo que a mí me gusta. Mirá. Bien, bien robado, bien robado. Anda, anda, anda, Franco, anda. Uy, no, se lesionó solo. solo. solo, solo. Pará, pará, pará. Solo, solo, lamentablemente, ya está, no pasó nada, a ver. solo Sí. No parlotean ahora, en vez de dejarlo, vete de trabajo vos te a aparlotear Porque con pedrito que claro, hablamos. ¿sí? Claro. Claro. Bueno, claro. Hablá, hablá, hablá vos que nosotros hablá hablamos, que hablamos atrás. Hablá, hablá decir cualquier cosa, sí, este en vez de... Claro viejo, no tiene sentido esto. Yo sé que en orden Uy, somos este. así, pero bueno, no lo muestren tan, alevo tan alevosamente, viejo. Va uno para KineMod. Humor negro dice. Ah, está bien, está bien. Primer, Primer falta, ¿estamos? Primer falta de alvear. Ninguna falta para Burlingham. Se picó. ¿Y si se picó? No tengo, no tengo publicidades de picada ni siquiera. Andá la fiambre de Ciudadela. Avenida Roca 3203, la fiambre. Comí una rica picada con la fiambre. Los amigos de la tercera del Triángulo. ¿Cómo la sacó de la galeta? ¿Eh? ¿O, ¿O no? ¿O, ¿O no? Tomás, pa vos, pa mí, pa todos. Seba, total, sabe que cada vez que digo eso, me, me trae una picada gratis a mi casa. ¿Eh? No. Sí, <risa> sí, sí, no, cachate la boca. <risa> Sí, se viene Porotito, Porotito, mirá la jugada que hizo. ¡Falta, tiro libre! ¡Qué buena jugada de Poroto! Y esto es Tiro libre para Burlingame. ¿Sabés cuánto falta? 14 minutos para que termine el partido. 1 a 1, 2 a 1 en faltas. Dos para Elviar, una para Burlingame. Tengo un hambre. ¿Te vas a pagar algo después cuando termina la transmisión? ¿Qué te pasa? No puedes invitar a tu padre miserable No, porque yo estoy enfermo, acordate que yo estoy enfermo Claro, Pues ya no sos más niño Cuando eras niño te decía bueno, sentate que quiere comer, con eso para papá Ahora yo soy viejito Claro, ¿entendés? Soy viejito, poquito claro Bueno, tiro libre con Homero, a ver A la barrera de alvear Hay que cortar, hay que cortar, bien, bien, bien, bien Ah, pero qué efecto que tiene la hora de hurling. ¿Cómo hiciste esa? Así que quería ver futsal, así que estamos desesperados. Uh, Homero. Homero. Homero cortó. Bien, Homero. Homero cortó una pelota que venía cruzada y venía muy complicada hacia el, hacia el arco del triangulito. Lo cortó justo como yo dije. Este es un muy buen equipo de futsal. Al ver, tenés que mirar muy bien lo que haces. Tiene muchos recursos técnicos. Que molesta. A ver, ¿no? eh, Todo esto es lateral. ¿Qué pasa? Es lateral no sé. en ataque para Alviar. Lo están jugando desde acá. Muy bien. Caja, caja. Ja, ja, ¡Bum! La metió. Bombazo. Golazo. Golazo de Alviar. 2 a 1. Dale, dale, dale, dale. Dale ahora, dale. Dale. Bien. Bien. Bien. Gol, ¡Golazo! Bien. buen gol! La metió ahí en la ratonera, ¿no? Se podría decir. Vamos Dylan, vamos con Dylan. Vamos mero, vamos mero, vamos mero. No, dale, dale que no se va. Pablo, el de la comisión directiva de Morón, en el bien. partido por la hora de orden. Ah, bien, dice bien. Que, dice que ese referi en un amistoso, deportivo Morón Bombero, lo invitó a pelear a los jugadores Morón. Uh, yo por las dudas soy amigo de Pablo, ¿no? Sí. No me consta, no me consta. <risa> bueno, espera. Yo me, lo que quiero decir en el último gol... Le digo una cosa porque estábamos acabados y lo escuchamos. El jugador sabía lo que iba a hacer, no fue un gol de casualidad, porque él la pidió. Se la pidió, se la pidió la pelota, y le dijo, aguantame. Así lo miró tú y le este, dijo Sí, boludo, esto, ¿eh? Ay, que está dirigiendo ahora. No, yo por eso soy amigo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, lateral para el Vier en mitad de cancha. Está ganando el local 2 a 1, partidazo. Vamos a ver qué pasa. Falta un montón, faltan dos minutos para que termine el partido. Es una vida en el futsal. Fíjate que abrirse más, está muy arrinconado. Abrir más el juego para acá. Bien. Se lo cortaron. Volvió a empezar. Eso. Limpié y vuelve a empezar. Juega el viernes lateral. Vamos, vamos, Surlengan a apretar, a ver. Se viene Alex. Tranquilo, sí. uh. dale. Vamos, vamos Burlenga, vamos, vamos a apretar Bien Alex La recupera Alex, a ver La tiene que limpiar la jugada El remate, uh, el buena la respuesta atento. del arquero Yo te dije, el arquero está atento Más una pelota de media distancia Que la agarra Tercera falta al Biar. Una para el triangulito, tres para el Viar. Faltan 10 minutos. El partido va 2 a 1. A favor del local. Así que querías ver futsal. Así que estabas interesado en ver futsal. Así que hace como 400 días. Yo me acuerdo de los zoom que hacía Federico hizo 350.000 mil No sé con cuántas personas el futsal. Y después en determinado momento no no quiero porque estoy no sé qué. No. Se desarmaron equipos. Otros equipos siguieron andando. De todo pasó. Y yo, acá estamos. Mira acá estamos jugando. A través de dónde lo estás viendo? A través de la hora de Hurlingham Deportes. ...a través del streaming de Facebook. <risa> vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a empatarlo, vamos a empatarlo. Bien, Bien, Dylan. Bien, Dylan. Bien, Dylan viene el monito, patea al arco el segundo y ah. uh, dio rebote dio rebote el arquero ¿eh? ojo vamos negro dale que se puede gritar sale tranquilo desde abajo el arquero del local la pica en el medio Bien zurdo Se viene Chili. Le quedó larga, le quedó larga Dale monito, dale monito, dale monito ahí está, ay, ah, pelota al Chili y todo esto es lateral defensivo para Urlingan vamos, vamos que se puede vamos que se puede Urlingan sale con arquero, con arquero jugador durante un segundo vuelve hacia atrás vamos Dylan, vamos Dylan Es buen jugador ahí, la noche. Sí. Es verdad, faltan nueve minutos, falta un montón. Está ganando el local, 2 a 1. No, vamos, zurdo, vamos, zurdo. Ay, la... No, no, la no, no, no, no, tenés que vivir si hiciste la más difícil idea... el lateral a pensar, dice, por alvear. la cabeza, si la señala. Esto es una jugada preparada. Buena, buena triangulación de alvear. Sí, sí. Cortó muy bien el zurdo. Todo esto es lateral en ataque para el local. Y como dijo Federico, estamos, estamos acá en el Estadio Parque Avellaneda del Alvear Club, un club de 85 años La mandó a Burlingham ¿no? Estamos acá cerca, esto que, esto, esto que es Floresta, pasando Villaluro, Floresta, Floresta Después <risa> fue eso? El Chile, el Chile, hoy la madre nos faltaba. juega desde los cuatro años de edad a la pelota, impresionante. No sé por qué equipo no pasó el Chile. En vez de decirle con quién jugaste, sino con quién no jugaste. Bien, bien, bien, bien, bien. Bien Bien la presión de Burlingame con Chile. Lateral para el visitante. Vamos, hay que animarse, hay que animarse, dale. pelota no, es que no no. sí. Urren uh, al sacó arquero jugador con Homero No hay que perderla. No hay arquero Y también, como a todos los partidos, saludamos y le mandamos un abrazo, un fraternal, un beso a todas, las, todas las, inferiores oh. las inferiores. Sí, sí, obvio. Mañana contá, contá mañana, mañana, las inferiores del Triangulito juegan de local en Schumann. Juegan por, por la Liga de Defi. Un amistoso. Y bueno, muchas gracias a todas las familias que están del otro lado, como siempre, eh? con la hora de Burlingame. Cómo se engancharon todas las familias, todas las familias de las inferiores, Triangulito, qué enganchados están con, con todo el proyecto, el trabajo, sí, la hay... colaboración que tienen, la comprensión. Los, los les agradecemos muchísimo, les agradecemos mucho. Al... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Dale por otro, dale. Seis minutos quedan para terminar el partido. Gana el local 2 a 1. Van cuatro faltas para el local. Dos faltas tiene uno. Se equivoca el mono. Una desconcentración. Saque lateral al local. ¿Qué es lo que están charlando? ¡Qué en un solo tiempo. Estamos jugando allá en territorio de, Ahí está. del local. Oh. Que Sale el local desde abajo, apretamos con Poroto, con Alex. No pregunta ni Clarita, ¿De ¿dónde está Clarita? Clarita está allá en la puerta, mirá, allá, ah, allá, si allá, se puede. allá. Ahí está. ¿Quién preguntó? A ver. Ah, Silvia, sí, la. Sí, sí, allá está Clarita. La mamá de Fede Cinamón de la categoría 2007, si no me deja mentir. Ves que hay familias viéndonos, pa. Yo te dije, ¿cuándo te dije que no? Viste que yo te dije. Viste que yo te dije que le dije. Ah, está bueno esto. Está bueno empezar otra vez con los partidos, con las transmisiones. Y esto dale con la charla acá atrás, acá al lado mío con la charlita. Y con la charlita, con la charlita. Así que tengo acá en el oído de derecho los dos cotorreando, por favor. No está viendo mucha gente de Deportivo Morón, así que mandá saludos. Mucho, pero un saludo, un abrazo grande a la gente del Gallito. Mucha gente este, son mil personas de Deportivo Morón que no está ahí. Uh, mirá. Empecé la vuelta, no te terminar para la piña, por eso. Te haces el guaso, le decís que le mandan saludos. Se <suullo> <Me> nos <Simforo> están viendo 1700 personas y después te querían sacar plata. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánta gente? No sos el único del canal, ¿no? ¿No? ¿No? Vamos a vamos burla, a ver oh, fe, de... oh. Cinco minutos Cinco gracias. últimos minutos Julio está pidiendo que lo saluden Dice gracias por el saludo Fede Si vos lo saludaste Julio sos un atorrante No, saludado? porque él ahora es delegado de Deportivo Morón Julio estás en Deportivo Morón Sí, el hijo juega ahí también. Ahí. Pero sos un pata de perro, Julio, estás por todos lados, Julio. Ahora estás en el Deportivo Morón. Vamos, vamos a pensar, vamos a pensar. Hoy no podemos perder. Ahí pesadito, movete de móvete. Ah, acá claro, ahora soy delegado, ahora me van a escuchar. A Pablo también. De la, de... Alejandra ah, Cardoso Pablo, También dice hola Pablo, el pelado, el de... Todos pelada, nos saludan ¿El Morón? A ver Super Chili Ay. No está viendo Pablo También el coordinador de Deportivo Morón Le mandamos un saludo muy grande Acá dicen el pelado de Morón Yo no, yo no quiero oh, che. Yo no quiero faltar el respeto a nadie No lo conozco pero acá el compañero que tengo acá al lado, viste, que, que el ruso me dice decirle que es el, el que, no está, que te está viendo el pelado deportivo Morón. Así. Le mandamos un saludo grande. Se fue, se fue, se fue, se fue. fue. Se fue. Bueno, 3 minutos 30. Para ir a comer. Digo, para.. ¿Qué hora es aproximadamente? Las 12 de la noche. 23.42. Casi 12 de la noche, 12 menos cuarto. Vamos, vamos, Burlingame, vamos. Ojo. Uy, ¿se, se nos perdió. Se nos salvamos. No hay que perderla. Muy atento, muy atento alvear. Bueno, no, no tuvo suerte, pero muy atento se está Muy bueno el arquero, muy bueno el arquero. El arquero tiene un saque muy bueno el de alvear que dejó, mirá, ahí dejó solo al, a los compañeros. Ahí está Alejandra Cardoso, mamá de, de, de Toto, de Ledesma de cuarta. Le mandamos un saludo muy grande. acá dice, es verdad, es la realidad soy pelado soy pelado, saludos al ruso dice. es la realidad, soy pelado saludos a, y abrazos para el ruso ahora estamos Cuatro faltas para el local, tres faltas tiene la visita. Alejo Frank dice, qué grande Toto, Tomás Ledesma, Fede, anda a transmitir a la cuarta del domingo, dice. <risas> ¡Pagame! Juega Connie el, el domingo, juega Connie. A ver qué es lo que tienen preparado. Aquí fue que hizo el gol. Ese que va pateando. ¿Viste? Se tiene fe. Buena respuesta de Matías Barrio. Sale, hurlengan. A ver. Le Aparte no dio rebote. Atajó en un solo tiempo. <risa> <risa> que <nos> ponemos, sí. <risa> dale, Urlingan, dale. Bien, Alex. Bien, Alex. Vamos por otro. Vamos. Bien, la aguantó muy bien con el cuerpo ahí. El remate. Uh. Mirá Kevin Marcantoni Dice Pede, Capo, ¿cómo van? Y va Kevin, Kevin, Kevin de Juventud Unidad de Ciudadela, pa Kevin Hola Kevin ah. ¿Cómo andás Kevin? Un jugador que se impone en la cancha 2 a 1 pierde el triangulito ¿Cómo anda Kevin? Un abrazo a la gente de Juventud Unida de Ciudadela Un abrazo grande a todos Un beso Ahí viene Homero con la pelota Levanta la mano, o está sea, con el mono vamos, vamos a empatarlo, vamos a empatarlo Orca. Un minuto 30 para empatar. No. Oh, mirá, ahí ya arrancaron, ¿eh? Ya arrancaron. ¿Cuánto es que podés para transmitir la séptima? 10.000 Acá el taxi soy yo, viejo. Fenómeno, le mando un abrazo grande, nos estamos viendo pronto. Los esperamos siempre haciendo un muy buen trabajo. Gracias, Kevin, sos generoso. ¡Dale, dale, dale! ¡Arco, arco! Eh. Pero tenías que, pate... tenía que patear a Alex, tenía que patear Alex. Vamos, vamos, que está cerca, está cerca el empate, vamos. Quinta para albiar. Clarita es la delegada general de la actividad. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con esta? Tengo el pelo de re largo. ¿Por qué no le decía a Chile que te corte, boludo? Los chile corte, los chile corte <risa> Son de terror, dices cualquier cosa. Dale, dale, dale. No, tenés que abrir la pieza. Dale. Falta último minuto de juego. Es ahora o nunca. Caramba. Se les fue a quedan 39 segundos. 33 se va por terminar el partido, pero falta, falta en el futsal, falta, falta, juez, arco. Uh. Veinte segundos y se termina. Chilicorte y Amarilla fijan todos los partidos. Diecisiete eh. eh. y, y se termina. 14 y se termina El, 10 segundos 10 segundos 5 segundos Patiá el arco, patiá Terminó el partido Ganó el vier. Muchísimas gracias por estar del otro lado Esto fue la hora de Urlingan. Volvimos, Volvimos con el futsal Y para nosotros es un placer muy grande Y además estuvimos muy bien acá en la cancha de Alvear, ¿cómo lo viste? Bueno, este... Los que tengo. Partido, eh, a ver, el primer tiempo a favor del local, me pareció un juego muy muy interesante el de ellos, un equipo para, para tener muy, muy en cuenta, jugadores muy inteligentes, jugadas preparadas muy bien, este, muy bien llevadas adelante, siempre están abriendo el juego, en general, todo el partido fue de juego continuo, relativamente pocas faltas. Eh, no se le dio a, a Triangulito sobre el final cuando lo necesitaba. Entiendo que hubo una falta que no se cobró, que pudo haber sido la sexta falta, pero esos son detalles. Lo que se buscan son los puntos y los puntos y, chau, los, no chau, vemos, gracias. y los puntos los consiguió el local. Eso es lo sí. que importa. Esto, eh, esto es un camino muy largo, la división C de Futsal, la división C de Futsal AFA es una división que va, va a ser muy pareja, va a ser muy pareja y además es esto de arrancar, es, es arrancar, una vez que ya arranca, que arrancan, bueno, ahora viene un partido de local contra Parque. Bueno, ¿Qué opinas vos de Parque va a estar ¿Qué bueno. ¿Qué va a estar? ¿El no, todo, ¿El parque? Todos, son todos, todos son complicados, todos son complicados. Pero todos van a ser estos partidos de que no va a ser por goleada. Mm. Va a ser ahí, ahí van, van a ganar, van a empatar, van a perder, pero van a ser ahí. Hoy ganó Alviar jugando muy bien, 2 a 1. Uh -huh. Y bueno, y nos estamos viendo el domingo el domingo desde nuestra casa con Urlingani Parque. Bueno, ha sido un gusto. La claro verdad que esperamos por, esperamos por esto más de 400 y pico de días. Este, y aquí estamos, comunicándonos de vuelta con ustedes, viendo partidos de futsal. Vieron cada vez más juego, más tiempo de juego, muy poco detenimiento de pelota por falta, eh, muy técnico está el futsal. El nos este recibió muy circuito. bien la gente de Alvear, la gente de Alvear nosotros nos lo vamos a recibir allá también de la misma manera. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, gracias por el aguante a la hora de Hurlingham a nosotros dos. Muchas gracias por el otro día, por, por, porque no pudimos terminar el partido y bueno... Fue un tema, tema personal, bueno, me, lo que ya conté que me sentí mal, pero del, estuvieron ahí del otro lado ustedes haciéndonos el aguante. Vamos a seguir, vamos a estar con ustedes, que ande todo muy bien, esto fue la hora de Hurlingham y como siempre decimos, ¿qué decimos? ¿Querés ver futsal? ¿Por dónde lo ves? Querés ver futsal, así que estamos. Chau, loco gente. Y querías ver futsal. Bueno, lo estás viendo por la hora de Hurlingham a través del streaming de Facebook. Que tenga buenas noches. Eh, que lo pases bien en familia todo este fin de semana. Acordate, cuídate, distancia social, higienizate, ponete barbijo. Si no te anotaste para vacunarte, anótate, ¿está? Y luego vacunate. A mí ya me dieron la primera dosis, esperaré la segunda, si es que me la dan o no. Pero uno se siente más tranquilo, te lo puedo asegurar. Bueno, gente, buenas noches, gracias por estar ahí.